Que faltan a la hora que quieren, a día día que quieren, y yo le digo a mi fiesta, pues, ya está, este hombre ya está liquidado, a otra persona que entre a trabajar, que quiera trabajar. No, sí. me dice, oh, tú vas a sí no, no, hay problema. Sí. ¿Tú vos sí o no es problema, tú vas a ir no, es problema, ¿eh? Era es ¿A dónde te encuentras? En tal sitio. Llega ese momento, viaja, al final, ¿qué pasa? Es han utilizado en Lima. ¿Para qué? Para hacer secuestros, para hacer mal. matar gente claro. como aburrido. Matan ya de a por